Ahora voy a animar esta esfera para eso voy a seleccionar la esfera y nuevamente lo que voy a hacer va a ser un cambio de posición entonces me voy a ubicar en el fotograma primero de la animación voy a venir a posición en este panel de transformación y en este caso en el primer fotograma la quiero en esa posición entonces le voy a decir insertar fotograma clave luego eh, voy a hacer que a los eh, 60 cuadros ¿sí? eh, ahí la esfera se haya elevado por ejemplo, le voy a decir que en Z cambie la posición de 1 que tiene ahora a 4 bien, se eleve a 4 ¿bien? luego, cuando esté en... y ahí le tengo que decir insertar fotograma clave Luego voy a venir al fotograma 120 y lo voy a volver a llevar a Z1, insertar fotograma clave. Nuevamente en el 180 le voy a decir Z4, insertar fotograma clave y en el 240 le voy a decir Z1, insertar fotograma fotograma clave bien si yo ahora pruebo la animación va a estar pasando esto muy bien además de eso yo puedo modificar otros parámetros además de la posición por ejemplo puedo modificar la escala entonces podría hacer, por ejemplo, elegir, seguir teniendo elegida la esfera y en el fotograma 1, ahí me voy al 1, decirle que en escala quiero que tenga esta proporción. Entonces insertar fotograma clave y cuando vaya al fotograma 60 le voy a decir que, eh, por ejemplo, que en Z haya variado su proporción a 0.6. Perdón, no quería en Z, lo que quería era alargarla. Le voy a decir 1.5. Ahí, ¿bien? Muy bien. Y ahí entonces le digo insertar fotograma clave. Cuando llegue a 120, al fotograma 120, lo voy a dejar con una proporción de 1. ¿Bien? cuando vuelva y le voy a decir insertar fotograma clave cuando venga al 180 voy a volver a modificarle el z 1.5 insertar fotograma clave y cuando venga al 240 voy a decirle que vuelva a 1 insertar fotograma clave de este modo, si yo ahora pruebo la animación, pasa esto. Muy bien, además de estas propiedades también puedo trabajar con las propiedades del aspecto de los objetos para animarlos, entonces podría ser, voy a volver al cilindro, si sí, me voy a ubicar voy a venir a modificar el aspecto el color entonces estando ubicado acá le voy a decir ahí y estando ubicado en el primer fotograma de la animación le voy a decir ahí insertar fotograma clave y voy a hacer que cuando llegue a 120 por ejemplo acá eh, voy a modificar el color difuso y voy a elegir otro color, por ejemplo lo voy a cambiar a amarillo, bien, y entonces acá le voy a decir insertar fotograma clave, bien, y voy a hacer que cuando vuelva al último fotograma de la animación, ahí vuelva al azul que tenía, bien, y entonces ahí le voy a decir insertar fotograma clave si ahora reproduzco la animación muy bien